pero a mí no ok, no, no, no a ti pero estoy grabando videos para mi canal de YouTube okay well, we here at um, um restaurant let me see why is it not showing um, yeah, we at her restaurant and then she's serving me food Uh, ¿Qué tipo de comida uh, me vas a entregar? ¿Qué tipo de comida? ¿Pescado, pescado con frito qué? frito que viene con el arroz con poco, patacón con anzalá y el consumo de pescado. Ok. En nuestro juego tradicional que es el guandolo. Ok, dime. This is the traditional food from... Um, ¿Pero qué parte de Colombia no, es ese no tipo no de está. comida? No. no. Este tipo de comida viene de qué parte de Colombia? Es el del Pacífico. Del Pacífico, es, es from the Pacific, uh, es como choco. Sí, Pacífico Chocuano. Okay, this is choco food we about to eat. This is the, um, basically it's rice with um, um, coconut milk, um, and then it comes with um, fish. And salad. So usually they give you the the soup with uh lemon. And this is SOS. ¿Qué ando? ¿Eso es panela con limón? Eso es, tradicional. De tradicional los de, de los colombianos. Which is the sugar sugarcane juice with lemon. Um, uh, eso es como se llama eso? Panela con limón. Panela con limón. Limón. con limón. Okay, you you heard that? It's it's uh, she just offered me that. We're about to get started on it, and when the food is ready, I'm going to show you the rest of it. Okay. Hey eres una de las cocinadoras. No, yo soy mesera. Ah, ¿cómo? Mesera. Mesera. Sí. Ah, mesera. She's like the she takes the order and things like. ¿Y hey, hey, tú no sabes cocinar? So <laughs> no <laughs> ¿No? <laughs> <laughs> Mentiras que sí, pero cositas caseras en la casa O sea, yo cocino para mi casa, no por acá Pero... Van a va llevar la cocinera ¿no? ¿Eh? ¿Es tu mamá? Uh -huh. Ah This is the, the... The cook, the chef The woman that prepares everything You know? Pero... Tú oh, debes cocinar también Sí, yo sí cocino pero, no... pero no, no sabe rica. O sea, no, yo sí cocino muy rico, vale, pero obviamente es otro nivel. O sea, yo cocino para mi casa, para la gente que está en mi casa, pero para un restaurante atender tanta gente, no. ¿Por qué no puedes cocinar para tanta gente? No. Ok, I asked her if she knows how to cook. She said she cooks but not in the business. Ah, es. Sí, Galen, es es, el, es Galen, como similar sí. como yo cocino. Sí. Sí. Te voy a mostrar uh, mi, mi tipo de comida. Pero um, tienes, que, que, tienes que cocinar. También, ¿no? Pero, por ejemplo, eso también lo hago yo, mira. ¿Qué eso Eso es un. Eso es costilla. Costilla. Sí. Y sabes cocinar como. Sí arroz con arroz marino, marino, no. ¿cómo se llama? ¿No? No, arroz con camarones esas cosas, no. ¿Cómo, cómo? Eh, si no puedes cocinar esto no te puedo No, no sabes cocinar si no, si no <risa> Eso no se come en, la, en las en las casas eh, así normalmente no se come uno se come esos gusticos de vez en cuando listo uh, y en todas las casas no lo hacen. she says she doesn't know how to cook rice uh, the same thing that they sell here all the uh, seafood stuff so I told her if she doesn't know how to cook that she's not a cook ok, voy a probar y e no me gusta sopa no, no. pero, pero sí voy a, a probar ok I'm going to try the soup, but we'll see. Why, why is this not flipping? This is the soup. Boom, we're going to try it. Mmm. Queso. You okay. can. ¿Y esto? Papa. Papa Creo que voy a probar un poco mm. yeah, Y eso es para la sopa ¿Y por qué me miras así? I just taste the, the soup it, it tastes good The only thing is, it's, it's probably a, bit, a little bit too salty A ver terías. <risa> no me grabé tanto. No, no, no estoy sí, grabando. que sí? No estoy grabando ah. uh, la sopa. Sí. No me grabé tanto. Uh, ¿No quieres que tu novio la vea? No, <risa> yo no tengo novio. Bueno, ya tengo muchos Ah, sí, sí. Claro cuántos, sí, ¿Cuántos me dijiste que tenía? Pero no, ya me los pusiste tú Tiene un, un, un novio chino un, Uno colombiano Los chinos, uh, no, porque los chinos los tienen chiquitos un, <laughs> ¿Cómo lo sabes? Porque eso siempre se ha dicho toda la vida Ok, I en just told her she has a, a Chinese boyfriend <laughs> She said the Chinese have small peanuts. I don't know how she knows that, but we'll see. Mmm. My rico con limon. Once I put the lemon in there, it tasted a little bit better. So definitely when you're trying the soup, it's uh, I would strongly suggest you put the lemon in there, Right. All right, so we have sugarcane juice with lemon. We're gonna try this right now, actually. Vamos a probar el jugo. Really <laughs> <her game. laughs> She made this, I'm gonna, I'm about to. I just tasted it. It's not that bad. Um the uno hasta 10 te doy a mm -hmm. ver Te doy 6.5 I yeah. No? No te gusta no, Horrible. Eso. El único que no le gusta a mi cuándo lo es usted Porque el resto aquí todo el mundo llega. Pero me lo hace usted. Ah, bueno, yo se lo hago. Y usted, yo que se lo hago con tanto cariño. Y me dice que está malo, no es ¿Quién te dijo que está malo? Pues me o sea, está dando la mitad, eso es un regular, eso es malo. O sea, usted cuando está estudiando, o sea, usted le pone la mitad bien. Lo, lo que lo que me estás diciendo es que otra gente te dijo que es buena. Okay, she's saying that um, other people that taste her juice, they usually tell her it's it tastes really good. And me, I'm telling her it's bad because I give her a 6.5 out of 10. I don't know. I'm a harsh critic. A mm. harsh critic. I mm. see con todo mundo. Mi mama también. Sí. Pero mi mama sabe cocinar muy rica me doy que la felicite ok Le voy a decir Bueno. pero eso te, te doy un 7 no un no, 4 no un no, 4 si, si te si te doy un 4 eso no no seria justo good entonces, entonces. Si no quiere más, no se la toma. ¿Sí qué? Si no quiere más sopa, no se la toma. Más sopa. No, no me gusta. La sopa, entonces no se la toma. Pero bueno, bueno. Ahora... Hay leche de coco, adentro? Yo yeah, we eating Black Colombian food, right? That's what we doing. You know what I'm saying? Straight out of Miami. Entonces, um, cuenta, cuéntanos de, de ti, cómo te llama, de dónde eres, de qué parte de Colombia eres y si tienes novio, esposo y... No, y ya... Ah, ya no como que no más. No, no, no. Mucho cuéntanos. Por ahí. Mucho ¿Eres ¿Tien... de Choco? No, en medellín sí. pero tu mamá es de choco. ¿Eh? Choco. choco choco choco choco choco choco choco choco choco no choco, choco. Lo, para mí es lo mismo oh, señor, choco acá choco las, las choco choco <coughs> choco es como mm. All right, I just finished. When uh, the food comes, I'm, I'm about to do another video. So make sure you like and subscribe and um, share this video, all right? She's trying to record me herself because I'm recording her. I don't know why, but I'll see you guys on the next one, all right? Be easy. <laughs> welcome back, welcome back, welcome back. I told you guys I was gonna record again once the food comes around. We have the choco food, choco, comida food um, made by her mom. ¿Cómo se llama tu mama? Elena. Elena, the uh -huh. choco made this beautiful food that we are about to eat. Um, arroz de coco. coco. ¿Y qué tipo de pescado? Tilapia, ¿Tilapia? Eso es... She said it's tilapia But I know tilapia don't have bones I don't know I guess it's different types And aguat... ¿Cómo se dice? Aguacate Aguacate Pero se dice también abocado. Aguacate Aguacate ¿Y eso es qué? Limón Limón y Batacón. Batacón. Para el pescado. Okay. Well, I ate some food in Cali about uh, last Sunday and it was the best uh, comida del mar. And I ate another one yesterday and it was bad. I gave it a five out of ten. And this one seems to be real, real, real but we're about to try it out, all right? Sí. Voy a probar el arroz primero Me gusta ¿Qué? ¿Le voy a poner un cinco? No, tu mamá es mucho mejor que ah, no, tú es que sí. Si quieres, coma yo ahorita salgo ¿Le parece? Porque toma tranquilo, tranquilo, es grave Uh okay, this is it fellas. Subscribe.